Hola, a lo largo de este vídeo os voy a explicar cómo completar esta actividad del módulo 1 del MOOC Potenciate con redes sociales de la Universidad de Juan Carlos de Madrid en Mirada X. Esta actividad se basa en un canvas. Un canvas es un modelo de negocio formado por 9 campos, 9 cuadros que iremos completando con la finalidad de analizar la viabilidad de un proyecto o de una idea. Todo de una forma, una forma muy visual, muy gráfica. Nosotros lo que hemos hecho es adaptar ese canvas y convertirlo en uno de cinco campos. Y lo que analizaremos es el estado de arte del arte o nuestra identidad digital actual. Cómo es, cómo es nuestra presencia en la web, cómo es nuestra huella, la huella que estamos dejando y que otros ven. Entonces, os, os recomiendo que, que realicéis esta actividad. Es totalmente voluntaria. Es muy sencilla. Simplemente os imprimís esta hoja que os hemos dejado o simplemente en un papel... Dibujáis cuatro campos y los vais rellenando, cinco campos, perdón, y los vais rellenando, según como os, os lo voy a ir explicando. Sobre todo porque aquí lo que pretendemos es que reflexionéis, analicéis lo que hacéis. Porque muchas veces hasta que no nos paramos a escribir o, o a pensar eh, con detenimiento lo que estamos haciendo, pues no somos conscientes de, de aquello que hacemos mejor o que hacemos peor o aquellas actitudes o, o acciones que realizamos y que, bueno, pues pueden ser más o menos perjudiciales, o al revés, eh, que se pueden potenciar, pues nuestra, en este caso, nuestra presencia en la web. Entonces, os recomiendo que, que hagáis este, esta actividad de reflexión. Y luego, además, eh, pues que la compartáis en la, en la web, eh, a través de, ya sea con el hashtag y de, MOOC de la a través de Twitter o en el grupo de, de Facebook que tenemos para este, para este MOOC con el resto de, de, de los participantes, de vuestros compañeros, y así pues generar un poco más de interacción, que otros vean pues lo que hacéis vosotros, otros, eh, vosotros veáis los, lo que hacen otros, y sobre todo pues comentemos todo y aprendamos entre todos. Pero ya digo, que no os preocupéis, aquí hay que ser totalmente sinceros porque mmm, este MU pretende que aprendáis y mejoréis pues aquellos aspectos pues, menos positivos que tenéis o negativos o incluso erradiquéis algunas actitudes que no son correctas y sobre todo potenciéis aquello que si sí, pues hacéis bien en la red o que o aquellas actitudes eh, más positivas y luego aprendamos muchas otras estrategias para ir mejorando esa identidad digital con lo cual mmm, a día de hoy no pasa nada el estado en el que esté porque vamos a ir mejorando entonces cómo vamos a ir rellenando este canvas pues lo primero vamos a ir a este campo de actividad y en actividad lo que vamos a hacer es reflexionar sobre lo que hacemos en la web cualquier tipo de acción que tenga unas consecuencias es decir que otra persona pues pueda ver por ejemplo en el momento que subimos un escribimos un tweet publicamos cualquier comentario en facebook en linkedin es decir las publicaciones que hacemos en redes sociales lógicamente aquí en actividad no hace falta que vayáis al detalle de cada cosa que hacéis sino a aquellas cosas más generales y que más repercusión creáis que pueden tener pero el hecho de reflexionar todo lo que hacéis os va a venir muy bien va a venir muy bien pues eso, para ver lo bueno y lo malo. Pues por ejemplo, publicar en redes sociales. ¿Qué más? Mm, subir una fotografía. Eso lógicamente va a influenciar en nuestra identidad digital, en lo que ven otros, va a ir generando esa, esa huella. Eh, comentar noticias, esto es muy importante porque imaginaros, dependiendo de qué periódico publique, eh, comentemos, qué noticia, qué comentario pongamos, todo eso... Va a ir generando una identidad digital, una opinión de otros sobre nosotros, todo eso va a ir afectando. Entonces, hacer esa reflexión es muy importante. La siguiente parte vamos a analizar hacia quién hablamos, es decir, hacia quién va dirigido nuestro mensaje o cuando escribimos en las redes, quién lo lee. Pues la comunidad, esa audiencia que tenemos. Yo os voy a poner un ejemplo en mi caso. Pues en mi caso me, normalmente pues me dirijo o a empresas y universidades o a familia y amigos. Es a quien me dirijo, pero en vuestro caso, pues, pues también puede ser que incluyáis vuestros compañeros de trabajo o por ejemplo, eh, o, o que tengáis, eh, os dirijáis a cualquier persona, es decir, no tengáis un filtro y sigáis a cualquier persona o cualquier persona os siga, si, independientemente si les conocéis o no les conocéis. Eso ya iremos viendo si eso habrá que mejorarlo o no, o bueno, ya dependerá también un poco de vuestro criterio. Pero que es importante que lo, lo analicéis, porque aquí pues os podéis encontrar sorpresas que quizás no os habéis dado cuenta. El enfoque. Esta parte es muy importante. Aquí lo que vamos a detectar es hacia quién, es decir, qué identidades digitales tenemos. Hemos detectado la comunidad, ¿no? Como os comentaba en, en, en vídeos anteriores, el, cuando hablábamos de, en este módulo de las características de la identidad digital, recordáis que una de ellas era la fragmentación, es decir, la identidad digital está fragmentada muchas veces. ¿Por qué? Pues porque tenemos distintas identidades digitales. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que significa que, por ejemplo, puede, nos comportamos o, o, o hablamos hacia distintos públicos. En mi caso, yo tengo detectadas dos identidades digitales muy claras, la profesional y la personal. ¿Por qué? Porque yo... Mmm, Dentro de mis redes sociales las tengo muy separadas, tengo redes sociales que utilizo solo a nivel profesional y redes profesionales que utilizo solo a nivel personal. Entonces, ese es mi caso, en vuestro caso quizás tenéis una, una única identidad digital, ¿por qué? Porque todas vuestras redes sociales incluís a cualquier persona y todo lo que ponéis lo ve tanto vuestra familia, vuestros amigos, empresas, compañeros, lo ven todo. O en otros casos quizás tenéis una tercera identidad digital porque la personal la tenéis dividida. Es decir, tenéis una profesional, una destinada solo a vuestros amigos y otra destinada solo a vuestra familia. Bueno, pues en ese caso tendréis, tendréis tres identidades. Cada uno verá su caso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es ver qué redes sociales utilizo en cada una de mis identidades. Por ejemplo, en la profesional utilizo una cuenta de Facebook. Y esto es muy importante. ¿Por qué, ¿por qué pongo Facebook 1? Porque es que tengo otro para mi identidad personal, por eso distingo. Si yo solo tuviera un Facebook, tanto para la profesional como la, para la personal, pondría Facebook y ya está. Twitter 1. ¿Por qué? Porque tengo un Twitter para, las dos, para la profesional y la personal. Entonces pongo Twitter 1. ¿Qué más utilizo? Instagram. Instagram solo tengo uno. Pues ya está. ¿Y LinkedIn? Vale, pues esas son las redes sociales que utilizo yo a nivel profesional. Vamos a ver a nivel personal. Pues a nivel personal utilizo otra cuenta de Facebook, totalmente diferente. Otra cuenta de Twitter, totalmente diferente, y la misma cuenta de Instagram, es decir, en mi cuenta de Instagram incluyo tanto a mis amigos, a mi familia, como a desde un ámbito más profesional, pues a, a compañeros, a gente de otras empresas, a cualquier persona. Entonces, ahí ya he, he visto todas las redes sociales que estoy utilizando y hacia quién me dirijo. Ya digo que quien solo tuviera una identidad digital, pues tendría, pues eso, las tendría todas asociadas a esa identidad digital. Ahora, la siguiente, el siguiente campo, el de privacidad, para mí me parece clave. ¿Por qué? Porque aquí vamos a detectar si realmente, entre comillas, lo estamos haciendo bien o no. Entonces, vamos a analizar cada una de las redes y vamos a ver qué privacidad tenemos. Facebook 1. En mi caso, el Facebook 1 lo tengo público. Eh, digamos que la privacidad es pública. ¿Qué significa? Pues que a nivel profesional cualquier persona que entre a mi, eh, que me busque en Facebook pues va a encontrar todas las publicaciones dentro del Facebook profesional. Facebook 2, lo tengo privado. Solo lo pueden ver mis amigos y familiares. Nadie más lo puede ver. Solo a quien yo le dé permiso. Cuidado, imaginaros que vosotros utilizarais un Facebook, una cuenta de Facebook, que como sabéis, podemos seleccionar cada publicación, quien queremos que la vea. Pues imaginaros que utilizáis solo una cuenta de Facebook, que es muy habitual, tanto para vuestra identidad profesional como personal. Pues No pasaría nada. En vuestro caso pondríais Facebook, dos puntos, pública, privacidad pública y privada. Según con quién os dirigís, pues puede ser una u otra. En Twitter, por ejemplo, no lo podemos hacer. pues en Twitter todos los tweets son o públicos o privados. Entonces, en Twitter, mi cuenta 1, mi cuenta profesional, ¿cómo la tengo? Totalmente pública. Pero en el caso de Twitter 2, también la tengo pública. Porque realmente no es que yo me esté ocultando. No, simplemente que creo que el tipo de discurso que doy en mi cuenta profesional no le interesa a mis amigos y familiares. Y al revés. El tipo de discurso que yo doy en mi cuenta, eh, digamos, privada o de para amigos, la personal, pues no le interesa a otras personas de mi campo profesional. O, o lo pienso yo. Y si le interesa, pues que me busque. Entonces, eso es, es mi es mi estrategia. Cada uno pues decidirá una. Pero lo que está muy claro es que si yo, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter, soy muy polémico, hago comentarios, mmm, digamos bastante incendiarios y pues no sería muy recomendable quizás que fuera privada pública quizás sería mejor privada más que nada porque si por ejemplo estoy criticando a mi empresa en mi cuenta personal y lo tengo totalmente público pues lo que puede pasar eh, pues puede tener consecuencias profesionales eh, lo mismo al revés cuidado por ejemplo estamos hablando de esconder esconder no es que luego tenemos otra parte si yo tuviera mi cuenta profesional privada Cuidado, estamos perdiendo oportunidades, oportunidades para mostrar nuestro trabajo, oportunidades eh, eh, para dar difusión a, a todo lo que hacemos. Entonces, ahí esas cosas nos tendrían que saltar la alarma y decir, ojo, algo estamos haciendo mal. Entonces, Pero no pasa nada, pero ya digo que todo esto lo iremos reflexionando y, y lo iremos eh, desarrollando a lo largo de los siguientes módulos. Instagram, en mi caso, pues es pública, ya os digo, me da lo mismo, tanto amigos, familiares, empresas, me da lo mismo. Y Linkedin lógicamente es pública, obvio, lo que quiero es que me siga cuenta más gente posible y sobre todo vea mis trabajos. Y luego finalmente esta parte de comunicación, yo me he fijado en tres aspectos, pero se puede completar, <ríe> ya os lo dejo a vuestra elección. Aquí la comunicación es analizar un poco el mensaje, ese tono que damos. Por ejemplo, ¿cuándo publicamos? Pues si publicamos solo de noche, durante todo el día, de tarde, de, por la mañana y por la, no eh, y por la tarde, por ejemplo, solo fines de semana, <ríe> todo esto... Bueno, también nos puede ayudar un poco a, a ver qué eh, o, o analizar qué es lo que otros ven de nosotros. Si solo publicamos por la noche, pues verán ciertas características nuestras. ¿Serán buenas o serán malas? Depende de lo que queramos potenciar. Depende de qué profesión tengamos o... Eso ya depende un poco de cada uno. Lógicamente aquí vosotros eh, sois los que tenéis que dar ese, ese valor a, a este análisis. Luego también es importante analizar... Dentro de qué contextos os movéis, es decir, si os movéis solo a nivel local, solo de vuestra región, o a nivel nacional de vuestro país, o a nivel internacional. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de a través de los MOOC de contactar con personas de todo el mundo, sobre todo Latinoamérica, pero bueno, también otros países. Entonces, eh, de Europa, por ejemplo, con lo cual, pues en mi caso, pues sí que sería internacional, pero bueno, cada uno tendrá su caso y, y, el, y hay que ser real, realista. Entonces, bueno. Luego también el, el idioma que utilizamos. Por ejemplo, pues en nuestro caso quizás la mayoría será español, pero también habrá muchos que también pueda ser el inglés, por ejemplo, o francés, es decir, cada uno su, el idioma, los idiomas o el idioma que utilice. Y esa sería la, la idea básica, aunque también es verdad que en comunicación podríamos añadir también pues cómo soléis escribir, pues si utilizáis muchos hashtags, emoticonos... Bueno, todo eso es analizar un poco, sobre todo, cómo estamos comunicándonos. Y en general, pues este canvas yo creo que una vez hemos acabado, eh, lo vemos rápidamente, podemos ver fácilmente qué fortalezas tenemos y qué debilidades tenemos para ir trabajando sobre ellas en los siguientes módulos.